Actualmente Radio Barriolete se está emitiéndose las 24 horas. Estamos muy contentos y contentas de recibir a, a Tina Gardela, una investigadora en comunicación, docente eh, de la Universidad de Tucumán. Estamos eh, construyendo nuestra radio, por lo tanto Tina viene a ser un hito para esta, este proceso de construcción. Eh, vamos a compartir eh, toda su, su experiencia y su visión, eh, todo ese proceso de investigación que ha hecho eh, en el campo radiofónico. Ella misma es locutora, eh, ella misma este, ha tomado posicionamientos respecto de la comunicación comunitaria eh, y también es una locutora mujer soy santiagueña y ese decir y esas pausas que tenemos los santiagueños nos ha hecho que podamos reflexionar y mirar un poquito hacia atrás lo que fueron los caminos bastante de acompañantes que hemos tenido las mujeres en los medios de comunicación donde no había programa magazine o revista los típicos en los cuales eh, no éramos las compañeras eh, candorosas, cebadoras de mate con la sonrisa siempre y el ánimo a, a flor de piel es decir, ese complemento, según nos decían, ideal para trabajar en los medios de comunicación. Por suerte, ha sido un camino a recorrer, como todo proceso, donde junto a las luchas de otro tipo, no precisamente específica de las mujeres o feministas, digamos, sino luchas de otro tipo que tienen que ver con más y mejores derechos, es decir, no dentro de proyectos o programas, ocupar otros lugares, sino también ser las hacedoras y las conductoras de esos mismos proyectos. Eh, creo que relacionando con el campo en el cual nosotros estamos, no únicamente el mediático convencional, sino también el comunitario popular alternativo, eh, es, es lo de menos, el, el rótulo, mucho ha tenido que ver la mujer. No quizás la mujer que está en los medios de comunicación comunitarios, sino la mujer que desde proyectos comunitarios, desde proyectos políticos, barriales, comunitarios, organizacionales, sindicales, ha eh, trabajado mucho para que la mujer esté en esos medios de comunicación. Los medios comunitarios han, han hecho muchísimo en relación a la conquista y de derechos y, y a la constitución de sujetos. Por lo tanto, eso es lo más rico que tiene una sociedad. Si nos quedamos sin eso, toda la sociedad lo va a sufrir. Y creo que no tenemos una dignidad que no lo puede permitir.